Hola, hola, nuevamente yo soy Cristian, aquí con ustedes, eh, el día de hoy, eh, pues ya, ya, este es mi tercer video del día de hoy Este, aproveché ahorita que tenía bastante tiempo libre para, pues, ponerme a corriente con ustedes Y el día de, en este video voy a hablar sobre cómo enamorar a un hombre, Ajá. Eh, Obviamente es un, es un tema largo, no es tan sencillo, es un poco complicado, eh, pero bueno, voy a tratar de ir poco a poco Tocando varios puntos en varios videos Así que posiblemente encuentren este video Como parte 1, parte 2, parte 3 los siguientes videos, ¿ok? Bueno, ¿Cómo enamorar a un hombre? Chicas, los hombres son... Somos, somos, este... Sencillos, ¿no? eh, Básicamente Estoy suponiendo, voy a suponer Que ustedes ya conocieron a alguien Que ustedes ya salieron, eh, por primera vez con, con esa persona Entonces ya, ya existe cierto conocimiento entre ustedes Ya se conocen un poco eh, Y bueno, ya estás segura de que te gusta Y ya estás segura de que pues, este, pues, lo quieres enamorar lo Quieres envolver lo Quieres que sea tuyo y que esté a tus pies, ¿no? Bueno es Fíjense que es este, un poco complicado para las mujeres Hacer lo que los consejos que les voy a dar aquí Pero... Si ustedes lo hacen, yo me dejo de llamar Cristian si no les funciona. ¿Por qué? Porque esto es algo que he platicado con, todo, con varios hombres, amigos, he leído y, y, y todos coincidimos con la idea de que funciona. Ajá. Eh, el consejo se reduce a una sola frase. Si ustedes son diferentes a cualquier otra mujer vamos a estar ahí y a qué me refiero con diferentes, me refiero a que si ustedes no hacen o no nos dan lo que cualquier otra mujer nos da entonces ustedes van a llamar nuestra atención para ser más claro si ustedes se portan de forma indiferente con nosotros y no nos dan lo que nosotros buscamos ustedes nos van a tener ahí ¿Ah? Eh, las cosas son así de sencillas Entonces, ¿qué pasa? A ver, cuando ustedes empiezan a salir con una persona Pues bueno, obviamente este chico Los invita a salir, salen, les habla, les manda mensajitos Ustedes les contestan los mensajitos Este... Pues se habla por teléfono, cuelga tu primero, no, cuelga tu primero, ay no, a ver los dos, uno, dos, tres, no, ajá. En fin, todas esas cosas que, que pues yo sé que los enamorados hacen, yo las he hecho, así que no, no, no, no me burlo, simplemente pues, este cuando uno está fuera de esa burbuja de amor, eh, pues le da risa, ¿no? Como, como actúan las parejas. Eh, pero pues yo también, yo también he estado ahí y bueno, este... Cuando están en, todo ese, en ese cortejo romántico de que se pues, están conociendo, hay, hay ciertas cosas que ustedes eh, deben hacer para que esa persona se interese más y más y más y más y más en ustedes. ¿ajá? Bueno, eh, primero les voy a decir lo que hace que nosotros nos, nos, se nos vaya de interés por una mujer de forma rápida. ¿ajá? Cuando una persona, eh, digamos, estamos hablando con ella y nos da todo muy rápido, ya sea que nos da, nos, la, nos da el beso, el primer beso muy rápido, o nos da, eh, se va a la cama muy rápido con nosotros, o, o eh, se enamora muy rápido y nos y nos lo hace saber así de que a la quinta cita ya te dice te amo y, y y, o sea ya está casi casi desviviéndose por ti este, que ya te presenta con toda tu familia con sus amigos con esa de forma muy rápida todas esas, todas esas cosas este, que una mujer puede hacer cuando está enamorada si las hace muy rápido puede hacer que el hombre pierda interés y se vaya Ajá. entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? bueno Irse con calma Despacio No importa si ese hombre te trae cacheteando las banquetas Tienes que tomarte el tiempo E incluso debes rechazarlo Y ser indiferente con él Si es necesario ¿Por qué? Porque solo así vas a lograr que él Se mantenga 100% interesado Los hombres eh, Nosotros somos somos raros, ¿no? O sea, cuando tenemos algo fácilmente, eh, pues, no lo valoramos, y cuando tenemos algo que nos cuesta mucho trabajo, bueno, creo que, creo que en general, ¿no? A las personas <coughs> así pasa. Cuando algo te, gusta, te cuesta mucho trabajo, lo valoras más, ¿no? Como que, como que te, te atas más a, a esa persona o a esa cosa que te haya costado trabajo conseguir, y... y lo valoras más y entonces como que te da, eh, no, no sé cómo llamarlo, eh, pues sí, básicamente te, bueno pues, te interesa más, ¿no? O sea, simple. Ajá, entonces, eh, en general pasa con las personas y bueno, más con los hombres cuando se trata, sobre, cuando se trata de mujeres, ¿no? Este, eh, los que se creen casanovas Y que van de una mujer, tras mujer, tras mujer Una mujer, una mujer diferente Cada fin de semana eh, Pues Básicamente lo que sucede ahí es que ellos Consiguen cada fin de semana Lo que quieren con la mujer que quieren Y como lo consiguen fácilmente Pues van al, al, fin, al siguiente fin Con otra diferente y entonces Como lo consiguen rápido van la siguiente y así ¿No? Entonces El chiste es No ser una mujer como la mayoría de las mujeres. Eh, hay muy buenos seductores, muy buenos seductores que son capaces de, de verdad, de hacer que hasta la mujer más complicada caiga en sus redes este, para lo que él se antoje y desecharla como cualquier pañuelo desechable. Ajá. Hay personas que pueden hacerlo... Pero si la mujer sabe lo que un hombre está haciendo, sabe cómo trabaja, entonces es capaz de eh, contrarrestar ese efecto. Por ejemplo, si yo llego con una chica y tengo las herramientas para seducirla, pero esa chica vio este video, entonces ella, va a ser, ella, ella se, va a acordar, se va a acordar de que hay, hay personas que son muy buenas, e incluso si ella eh, pues, cae, perdidamente enamorada del gran seductor que la que conoció ese día este, incluso si, se, si ella cae enamorada pero se acuerda del video y tiene la fuerza de voluntad de hacer lo que estoy diciendo aquí entonces va a ser capaz de que ese seductor deje de ser como es y se quede con ella Ajá. entonces vamos directo al grano ¿qué hacer? bueno para empezar si sí, si es una persona que realmente, que realmente les interesa, no lo besen. No lo besen así, salgan 40 veces, no lo besen hasta que de verdad él sea... Bueno, o sea, es un poco de dar, bueno, de soltar y jalar, soltar y jalar, ¿no? este Si les digo que no lo besen en un año, pues no, tampoco, está, está muy... O sea, muy manchado, y pues él, él se va a ir, ¿no? Pero, este, pues, digamos, espérense una, dos citas, espérense a que él trate de besarlas una, dos o tres veces, y entonces quítense, háganse un lado, no dejen que las bese, Ajá. incluso aunque ustedes se mueran de ganas por besarlo, quítense, es por su bien, Ajá. Eh, si ustedes lo hacen, van a poder besarlo muchas veces más adelante. Pero eh, las primeras dos o tres veces que él intente eh, besarlas, quítense, háganse a un lado, voltéense de forma sutil. ¿ajá? También con esto ustedes también van a, van a saber eh, qué tan seguro es él de sí mismo. Porque bueno, los hombres que, que son inseguros, pues normalmente con el primer rechazo se hacen a un lado y entonces no lo vuelven a intentar. ¿ajá? Pero los hombres que, que, que tienen la confianza y que no temen al rechazo, eh, pues lo pueden intentar besarte 3, 4, 5, 10 veces si es necesario hasta que lo logren, ¿no? Entonces, el primer, el primer eh, digamos, consejo podría ser que no respondan el beso hasta la cuarta vez, más o menos, Cuarta o quinta vez que lo intente. Eh, cuando, cuando digo cuarta o quinta vez, me refiero a cuarta o quinta cita que intente besarlas. No, no, o sea, no me refiero a que si lo intenta cinco veces en un día, ya le den el beso a la quinta. No. ¿Ah? Eh, bueno, ¿qué otra cosa? Eh, cuando les mande mensajes, o les marque, eh, bueno, más bien cuando les mande mensajes, no le respondan luego, luego. ¿Ah? Espérense un poco, tomen su tiempo, lean el mensaje y váyanse a peinar, ven, se hace sus cosas, este, escuchan música, en una o dos horas les con, le contesta. ¿Ah? Esto si el mensaje no es importante, claro. O sea, si es un mensaje de, oye, estoy aquí en el bar tal, dónde te veo, pues obviamente tienen que responderle luego, luego. Pero si es un, un, un mensaje normal, si es un mensaje este, de, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, este, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces pueden, eh, pueden esperar, tomarse su tiempo y responder hasta que, hasta que un rato después, una, una hora y media después. ¿Ah? Si les habla para invitarlas a salir, eh, no digan que sí, leo leo. ¿Ah? Por ejemplo, si yo les marco y les digo, oye, este María, eh, vamos a salir mañana, vamos, te invito a tomar un café. Eh, digan que no puedo y, no, no puedo, voy a salir con mi mamá voy al gimnasio, tengo una cita con mis amigos o ya me quedé de ver con, con un amigo a tomar un café o etcétera entonces lo que él va a hacer va a ser va a decirles, va a tratar de quedar otro día, va a decir, bueno, he pasado mañana eh, dice, no, no este, no estoy seguro porque creo que mi mamá me iba a, a pedir que acompañara a X lugar pero te aviso, no le digan que no pero tampoco le digan que sí Ajá. y entonces este traten de que sean, o sea, no digan que no, pero digan que sí, pero eh, esto con el objetivo de que él eh, pues, les hable otra vez, ¿no? Si ustedes hacen esto, él va a estar, va a estar interesado, ¿por qué? Porque va a decir, bueno, ya salimos, pero no me ha besado. Ah, ¿por qué no me ha besado? Ok, la voy a a salir. Ah, ¿no quieres salir conmigo? No, ¿por qué no quieres salir conmigo? Y entonces uno se, uno se empieza a encaprichar primero Y después ese capricho se convierte en, en esas ganas de querer eh, conquistarte ¿no? Y en cuanto menos lo esperen, en cuanto ustedes menos lo esperen Esas ganas de querer conquistar y, esas, y ese capricho que a los hombres nos da este, Pues ya, ya vamos a estar perdidamente enamorados de ustedes ¿no? Siempre y cuando ustedes lo vayan haciendo Así como les voy diciendo, o sea, poco a poco Incluso si ustedes ya se llevan Varias veces y ya están así Casi casi a punto de andar eh, No, no cedan En todo lo que les pida eh, Por ejemplo si les pide Que eh, se vean X, eh, X lugar A X hora eh, Díganle que no o sea, simplemente digan que no Cambien el día, cambien la hora Y cambien el lugar Ajá, eh, se trata de que las cosas sean como ustedes quieren él va a hacer todo lo posible para que... Pues, para poner el terreno, para preparar el terreno para así para que sea conveniente para él, para tener una ventaja sobre ustedes entonces ustedes no deben dejar que así sea ¿Ja? eh, igual del mismo modo si están hablando por teléfono y aunque la conversación esté muy buena Y esté súper divertida Después de un rato Díganle, ¿sabes qué? Me tengo que ir Oye, ¿por qué? No, pues es que tengo un... Me quería ver con un amigo en un café Aunque no exista el amigo Aunque no exista el café Aunque se vayan a quedar acostadas en su cama Díganle eso porque Porque así él va a saber Que no es el único hombre Que está en su vida en ese momento Ajá. Y que ustedes tienen opciones Y que, pues él se tiene que poner las pilas para ganárselas, porque si no, pues hay muchas otras personas que, este, que lo pueden hacer, ¿no? Eh, otro, otra, otro consejo bastante bueno es que, por ejemplo, cuando ustedes estén con él, eh, estén, pues no sé, en una cita y su celular suene, ya sea que sea un mensaje, o una llamada, algo que, algo que funciona mucho para las mujeres es que chequen su celular, así como vean el mensaje y lo, y lo guarden así como sutilmente, ¿ajá? sin decir ningún comentario, ¿ajá? así más, más o menos es como si alguien les hubiera escrito como si un pretendiente se hubiera escrito y entonces ustedes ven el mensaje y entonces lo esconden para que su acompañante en ese momento o su pareja o quien sea, el chico cuando está saliendo no este, no, no vea el mensaje no es como, es como si estuvieran pretendiendo eh, que está escribiendo algo aunque no sea verdad, aunque sea su mamá que les mandó un mensaje no importa de este modo, y, y si ustedes no dicen ningún comentario esto va a crear una duda en él él va a pensar ¿Quién escribió? Si les pregunta, díganle Un amigo Y no den más explicaciones ¿ajá? Eh, Esto va a crear una confusión en su mente Y entonces Todas estas cosas que les estoy diciendo Es para crear esa, esa confusión ¿ajá? Eh, Cuando un hombre está confundido Y no sabe lo que pasa con una, este, una chica Se crea obviamente una incertidumbre La incertidumbre es su mejor amiga, porque eh, esa es la que va a hacer que su chico piense todo el tiempo de ustedes. ¿Por qué? Porque va a estar así de, ¿quién escribió? Este, ¿Pero estaba conmigo? ¿Se le habrá pasado bien? Eh, ¿Qué estará pensando? ¿Con quién estará? Eh, cosas así, ¿no? Y entonces, eh, pues cuando una persona está, piense y piense y piense en otra, pues llega un momento en que se enamora, ¿verdad? Y, eh, pues bueno, estas son algunas algunos tips que estoy seguro que pueden funcionarles Si es que quieren amarrar, si quieren este, realmente traer loco a un chico eh, Es simplemente ser un poco indiferentes, eh, incluso cuando estén con él, cuando estén con él en algún lugar No, no estén todo el tiempo de empalagosas, ni dejen que esté todo el tiempo de empalagoso con ustedes eh, porque traten, traten de darle espacio y traten de portarse indiferentes así de repente puede haber una caricia pero de repente no lo toquen ni para cruzar la calle, ¿eh? para nada eh, esto también es lo mismo, va a crear una confusión en, en, pues en su chico y eh, va a hacer que él esté más a ustedes, recuerden, se trata, el objetivo de todo esto es no darle lo que él quiere qué esperaría un hombre normalmente, pues que la chica ya estuviera a nuestros pies que no sé, que ella nos busque, que ella nos mande mensajes, que ella nos invite a salir que ella este, quiera estar con nosotros, ¿no? es lo que un hombre quiere pero si tú le das eso entonces ese hombre se va a ir o sea, va a estar contigo muy poco tiempo y se va a aburrir Tienes que hacer lo contrario a lo que queremos. Y eso es todo. Espero que les sirva este, este video. Eh, les recomiendo, hay un libro que pueden comprar en Amazon. Que se llama Sé irresistible para él. Es un libro, no es mío, no lo escribí yo. Eh, pero es un libro de una autora, es muy buena. Lo leí, tuve la oportunidad de leerlo. Y este, ciertamente lo que, lo que dice es bastante, bastante... Cierto, lo escribió una, no me acuerdo el nombre de la autora. Bueno, fueron dos autores, una, una mujer y un hombre. Y es, es bastante cierto, es muy bueno, trae consejos muy buenos. Así que eh, no estoy seguro de cuánto cueste, la verdad. A mí me lo, pues me lo mandaron como, como obsequio, porque aquí, pues, eh, para poder hacer los videos, me lo mandaron como obsequio eh, para poder eh, aportar cierto, algunos de los consejos que están ahí. Y bueno, yo les recomiendo este. este este libro porque pues ya lo cheque y, y la verdad sí, sí trae bastante, bastantes cosas buenas ¿no? eh, pueden encontrarlo en Amazon.es o en Amazon.com de todos modos, voy a dejar el link ahí en la descripción por si a alguien le interesa y bueno eso es todo yo soy Cristian por favor si les gustó este video compartanlo con sus amigas eh, pongan deditos arriba eh, mandan mensajes, por favor, mensajes, comentarios, me encanta leer sus comentarios, de verdad los disfruto muchísimo A veces no tengo tiempo para contestarles, pero eh, pues, en cuanto tengo un tiempo con mucho gusto les voy a responder También eh, tengo mi cuenta de Twitter por si me quieren seguir eh, y en Facebook también ahí están a veces ahí subo fotos de mis viajes y fotos de mis... Bueno, pongo algunos consejos y frases que, que a las personas pueden interesar. Entonces espero que pues, me empiecen a seguir. Y eso es todo. Les mando besos a las chicas. Si algún chico está viendo esto, les mando un abrazo y un saludo muy, muy grande. Cuídense mucho. Yo soy Cristian. Hasta la próxima.